¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo una herramienta increíble que os va a permitir encontrar absolutamente todo en Pokémon Leyendas Arceus. Cualquier Pokémon, cualquier Pokémon Alpha, eh, los Unknown, las llamitas de Spiritomb, lo que queráis lo vais a poder encontrar y de una manera Súper sencilla. No sé si recordáis, pero ya os traje uno muy parecido con el subsuelo de sino de diamante brillante y perla reluciente. Eh, y os lo dejo por aquí en un vídeo, ¿vale? Es, es, es un mapa interactivo donde vais a encontrarlo todo, chicos. Es que es, es, que es maravilloso. Os lo voy a enseñar porque es flipante, ¿vale? Eh, lo, por cierto, dej dejaré el link abajo en, en la descripción, ¿vale? Por supuesto, para que podáis acceder. Si no, este vídeo no tendría ningún sentido. <risa> A ver, lo primero que vais a ver va a ser esto de aquí, de acuerdo, eh, que os da acceso a todos los submapas de la de, de, de todo jisui vale. Esta sería la primera zona, segunda zona, tercera zona de la costa, cuarta y quinta la del de hielo, vale. Y aquí tenéis también el poblado principal, porque aquí también hay pues diamitas de espíritu y todas esas cosas, vale. Entonces, eh, una vez veis esto, pues ya podéis clicar en cualquiera. Yo tengo aquí preparada ya la de la de la primera zona, vale que sería esta de aquí, y esto es lo que veréis nada más abrir el mapa, que es un popurrí de todo, absolutamente todo, no sé por qué, pero está todo mostrado. Para dejarlo limpito y tranquilo, yo os recomiendo que le deis aquí a ocultar todo, ¿vale? y os deja el mapa limpito y sencillo. Y aquí a la izquierda vais a poder ir mostrando lo que os interese, ¿vale? Aquí la primera pues suele ser bastante innecesaria, excepto esta, cuidado, porque aquí tenéis misiones, que os dan los NPCs de, de que hay por ahí perdidos, ¿vale? Esto es interesante porque algunas misiones os pueden ayudar a desbloquear cositas de, de la villa, ¿vale? Luego tenéis los Unown, por ejemplo, el unon de, de la letra E, que esto luego, aunque esté aquí, cuesta un poco encontrarlo, pero bueno, tenéis, creo, si no me equivoco, eh, una imagen de dónde también se encuentra el unon, o sea, que es que, o sea, lo tenéis absolutamente todo, ¿vale? De hecho, tenéis un link a todas las localizaciones de los UNON por si os interesa, esto es, es que... Es, es que esto es maravilloso, hermanos. O sea, maravilloso. Si tenéis cualquier duda de lo que eh, haya en el mapa, me lo podéis dejar en los comentarios, o si queréis eh, entráis en Discord y yo puedo hacer un vídeo explicando detalladamente lo que queráis, ¿vale? Luego tenemos aquí también las, las llamitas de Spiriton, ¿vale? Que estas sí que son muy fáciles de ver, y, y bueno, porque solo se pueden coger por la noche, creo, si no me equivoco, y se ven súper fácil, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis dónde están, podéis ir a buscarlas sin ningún tipo de miedo. Y de hecho, esto tiene una cosa eh, bastante interesante, este mapa, y es que tú una vez seleccionas, por ejemplo, esta llamita, que tienes tu, pues, tu imagen correspondiente y tal, eh, la puedes marcar como coleccionada, ¿vale? Lo que pasa es que acabo de liarla. <ríe> A ver, que lo dejo bien colocado. Eh, la puedes marcar como coleccionada, de manera que ya pues te recuerda que la has cogido y la puedes ocultar simplemente como, oye, yo ya la tengo, no me la muestres más, que no la necesito. Eso se hace con esto, ¿vale? Con Hide Collected. Si tú la marcas como coleccionada, te la oculta y se acabó. Vale, luego tenemos eh, donde aparecen las, los espacios de distorsión, eh, donde, pues eso, donde se pueden conseguir Pokémon raros e incluso starters una vez pasado el postgame y eso es eh, brutal, ¿vale? Saber dónde pueden aparecer, aunque bueno, estas se ven a la puta legua, ¿vale? Perdón. <risa> luego tenéis todos los Pokémon normales que aparecen en esta zona. Si hay un Pokémon que aparece solo por la noche, por ejemplo el Zubat, que antes lo he mirado. Zubat debería estar por aquí, míralo, aquí está. Te dice claramente que es por la noche, ¿vale? Te dice Zubat Night para que sepáis que esto pues solo lo vais a encontrar por la noche. Si solo, pues por ejemplo, solo hay uno Tokis, aquí está, ¿vale? Eh, hay un montón de Pokémon y los podéis ir cogiendo todos mmm, a vuestra bola tranquilísimamente para completar vuestra Pokédex. Luego tenéis los Pokémon Alpha, ¿Vale? Que aquí hay unos cuantos, bastantes de hecho, y os dice exactamente dónde están todos. Los podéis ir desbloqueando uno a uno, ir marcándolos como, como ya visitados, o simplemente pues mm, borrarlos y, y, no, y mostrar los que necesitéis encontrar. Y también, chicos, que esto es lo que más interesante me ha parecido, eh, te ayuda a encontrar Pokémon legendarios o míticos del postgame, ¿vale? Que esto es súper clave porque a lo mejor no sabéis qué hacer en el postgame y os ponéis a hacer misiones como locos y mira, aquí tenéis por ejemplo Mesprit, ¿no? Que está en el, en el lago Veraz ¡Wow! Sorpresa, spoiler <risa> y te dice, si le das eh, si haces clic en él, te explica cómo se consigue exactamente, ¿vale? Te dice, bueno disponible solo en el postgame y en la misión del de investigador de mitos, ¿vale? Que no sé cómo se dirá en español, pero bueno, las traducciones tenéis un Google Translate en traductor de puta madre y, y ya está, y aquí pues eso te dice qué es lo que tienes que hacer para poder llegar a por Mesplit y, y capturarlo, obviamente. Y ya está, y bueno, también tenéis pues hombre, a Cleabor, que este si no sabéis que está ahí, pues es que no habéis jugado al juego, ¿vale? <ríe> Y ya estaría, compañeros. Hasta aquí eh, esta mini guía. O sea, os he dado toda la información en 10 segundos. Podéis conseguir cualquier cosa gracias a estos mapas de una manera súper sencilla. Y espero que, que, que os funcione maravilloso, porque esta es la herramienta definitiva. Aunque, si, como os he dicho, si tenéis cualquier tipo de duda, eh, yo os puedo hacer un vídeo dedicado a cualquier parte, ya sean los Unknown, ya sean lo, las llamitas, lo que necesitéis eh, visualmente, yo os lo puedo hacer sin ningún problema. Y ya está, pues esto lo tenéis para todos los mapas Para ir mirándolo poco a poco Y que disfrutéis de este pedazo de juego, chicos Porque es un juegazo increíble Y nada más, chicos, espero que os haya gustado Dejad un super like de compitulo, no apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao